Se llama rata calva. Se llama rata calva. Luego, pero, o sea, si uno no carga la espada para darle ese trancazo, se como más sí, sí, mira ahí está, loco. No, no, no. ¿Abajo? Sí. Okay. Hola, ¡Ala! No, no, no. No, calma, no, no. No, no, no, ¡Le No, no, no, no, no, Wey, yo me fui un poquito más atrás que vi algo extraño y es madera. No podemos hacer. ¡Wuh! Mira, mira, mira, mira. Papá, el tesoro, güey. ¿En serio? A ver, yo lo quiero ver. Yo va aquel quién es. ¡Corre! Ese eres tú, güey. Veloso, wey, veloso. Dios madre. Corre, corre, me corre. Pues sí, que me sigue, wey. Me sigue. Te estoy viendo, te estoy viendo. No, ya no te sigue. Y Gilbert no se hogó. No mames, dejó a su lobo. No, no, no. no mates a mi lobo, culero. Güey, que eso no así. Es el de por no dormiste ah. Cierra, cierra la puerta. Ajá. ah, mami, no, se me dio fuero! El Phantom, el Phantom, corre, oh. corre, corre, corre, corre. ¡Corre la venga, ¡Corre! ¡Corre! ¡Viene el phantom! ¡Toca la campana güey! ¡Wow men! ¡Wey! Ah, tú... Lo hice igualito ¡Ari de un dólar! ¡Que lo que menos me anda cargando! Güey, ¿En serio se me hace muy parecido la voz a ah, Ari? Qué miedo ahorita es Ari! ¡Soy una infiltrada! ¿Para qué publicar? No, no soy Se lo llevo la <risa> <risa> eh. Se sigue. Toma. ¿Toma? <risa> Solamente necesito ponerme. Se me cosa y viene. Cierro, el... cierro, ah, cierro, cierro. Aguita, guita, guita, cierra cierra cierra cierra Aguita. Aguita. Aguita. Aguita. Aguita. Aguita. Aguita. Aguita. Aguita. Aguita. Cierra, <risa> Se lo dije. Vamos a otra partida. Jugando con la Gameplay. A ver, tira, Espera, vengan acá todos los del directo. A la de JM. Limonada remix. Mira, pues. Ah, bueno. Mmm, sí, remix. Quién sabe si sacamos remix de limonada. A la, la, la. Quiero hacer lo mismo que antes, hacer un puente donde Gilbert y matar. No lo haga, compa. No lo haga, compa. Solo he matado a una persona y ha sido Gilbert. Pobre Gilbert. Ay, no más. No me mataron. Gilbert F en el chat. Yo, porque no sé, se, o sea, no sabía que estabas haciendo directo. Pero, pero pues ahorita ya estoy aquí y de hecho mira, conseguí eh, que un. Que me gusta mucho post, que esté jugando con él, porque en serio me encanta este remix. O sea, en serio son divertidos y entretenidos y todo ese pedo para escuchar. <risa> ¿Qué ¿puedes hacer, todavía Si me enseñas a hacer entrar. Güey, es que es obvio, güey. Todos los que tienen computadoras de mierda tienen roblox instalados. <risa> ¡Estamos ganando increíble No pues para eso está el Strux Y mira pues, el Strux, el que jugó, de, el de Roblox. Es como Fortnite pero pirata, güey, así igualito. ¿Para? ¿Cuál mamo? Esto. No te rayes Jerry. No te no te rayes Jerry, no te rayes Jerry, no te rayes Jerry. No te rayes Jerry, no te rayes Jerry, no te rayes Jerry, no te rayes Jerry, no te rayes Jerry. Ah, la güey. Me siento importante porque eres un youtuber grande y me gustan tus videos. No solo en números, sino también de edad. No, güey, me siento viejo. Espérate, y el ¿tú? besito de buenas noches. Sobre todo tu ¿Tú? ¿Tú ¿Tú mamacita. ¡Qué miren este tipo. ¡Wow! Es arte, a ver, güey. arte, wey, ¿tú? ¿Tú ¡Dios! Soy mamadísimo. La señorita limonada quiere aceptarse madre del canal. No, no, no. Se va a ir. Ah. No mentira. Sé que va a que va a durar. Después del, después del remix y los videos que vamos a hacer y todas las cosas. Eh, dale like, suscríbete y comenta. Ya tú sabes. El JM. Ya tú sabes. Eh, Wellington. Aquí Wellington Q. El campeón me quité, cheita <ríe> Bueno